gracias, señor presidente. Bueno. Quiero responder algunos de los argumentos que se han puesto encima de la mesa. En primer lugar, con respecto a la inseguridad jurídica provocada por el Real Decreto Ley del Gobierno. En realidad, como ya se ha dicho, lo que generó inseguridad jurídica fue la última sentencia muchas gracias, del Tribunal, del Tribunal Supremo en el cual se desdecía de lo que había dicho hacía tan solo unos días por la influencia, por el impacto que su sentencia había tenido sobre, sobre los bancos. En nuestra opinión, el Real Decreto Ley del Gobierno se queda a medias porque no se exploran las vías para aplicar la retroactividad. La semana pasada compareció aquí en el Senado la secretaria de Estado de Hacienda y negó que eso fuera posible. Bueno, ayer mismo se publicaba que un juzgado de Málaga ha aplicado la retroactividad sobre la base del Real Decreto Ley del Gobierno. El Partido Popular propone eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados ahora que afecta a los bancos. Hubieran tenido la posibilidad, y de hecho lo llevaban en su programa electoral, de eliminarlo durante sus años de gobierno. Y no lo hicieron. Cuando recaía sobre los ciudadanos no quisieron eliminar el impuesto. Y ahora que recae sobre los bancos, Sí, y eso lo que significa es que ustedes legislan, se ponen al servicio de los bancos y en contra de las y de los ciudadanos de este, de este país y perjudican a las comunidades autónomas. La reforma del sistema de financiación autonómica, como ya se ha dicho, se lleva aplazando desde hace años. Lo ha aplazado el PSOE, que se niega a abordar la reforma durante esta legislatura, pero es que el Partido Popular lo hizo durante años. Además, no sabemos en qué quedará la reforma del sistema de financiación autonómica. Usted dice, bueno, suprimamos el impuesto sobre actos jurídicos documentados y ya se compensará en la reforma de la financiación autonómica, pero no nos otorga ninguna seguridad de que esto vaya a ser realmente así. Lo que sí que es seguro es que si se tramitara, si se llevara a efecto lo que ustedes proponen, las comunidades autónomas tendrían muchos menos recursos para llevar a cabo sus políticas, políticas públicas esenciales en materia de sanidad, de educación o vivienda. Lo que ustedes proponen, en realidad, y como le decía antes, es, sigue una senda de continuidad con lo que ya se hizo en la época del Gobierno de Aznar, que es generar incentivos fiscales directos e indirectos a la vivienda en propiedad, cuando deberíamos estar potenciando políticas públicas para reforzar el alquiler. El Partido Popular… Como les decía, se pone al servicio de los bancos, se pone en contra de los intereses de las y de los ciudadanos de este país, se pone en contra de todas aquellas familias que han pedido una hipoteca y que tienen que cargar con este impuesto injustamente. Muchas gracias.